a la pregunta del día. ¿Cómo valora usted el discurso del presidente Luis Abinader en su primer año de gestión? Vamos a ver, háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp, luego ya en el camino le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta del día. Repito la pregunta, ¿Cómo valora usted el discurso del presidente Luis Abinader en su primer año de gobierno? Muy bien, esa, esa será la discusión del día de hoy, que se tornará bastante interesante por todos los elementos que tiene. Muy bien, continuamos entonces con el contenido de nuestro programa del día de hoy y de mañana. Abinader se dirige al país desde el Palacio Nacional por primer año de gobierno. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, se dirigió al país la noche de ayer. Habló de sus logros durante el primer año de su gobierno el cual asumió el pasado 16 de agosto del 2020 en medio de la pandemia del COVID-19 o coronavirus. El mandatario se dirigió al pueblo dominicano desde una tarima instalada en la explanada frontal del Palacio Nacional, desde donde fue presenciado por representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, la Iglesia Católica, legisladores y funcionarios. Recordamos que la alocución estaba prevista para el pasado lunes, pero fue propuesta para este miércoles debido a la amenaza que representaba para el país el paso de la tormenta Grace en República Dominicana. Así es que ese, ese, es, el, ese es el evento, ¿no? ese es el acontecimiento. El presidente de la República, como ustedes ven, se dirige al país y anoche hubo paneles incluso sobre el contenido del discurso del presidente de la República. Vamos a ver, Yerian, adelante. Miren, eh, yo descompuse el, el, el discurso del presidente en, en partes, ¿verdad? Eh, pero esto es muy extenso puede tratar de, de hacer un resumen Era 41 minutos más sí o menos. miren lo primero que dijo fue debemos hacer las cosas bien para que las reformas que estamos implementando duren para siempre eso es importante dijo que este gobierno actúa seguro y con planificación yo no voy a dar opinión de esto porque el pueblo el pueblo yo siempre le digo que tome nota y que vaya a, analizando lo que dijo primero y, y así usted va dando cuenta con el accionar bueno si sí, tengo que opinar sobre algunos puntos Dice que el gobierno actúa seguro y con planificación. Dice que la transparencia y que los ciudadanos tengan vigilancia de las act actuaciones de las de sus autoridades. Eso no, eso no es verdad, eh, presidente. Eh, la situación, todavía estamos esperando a ver qué va a pasar con la situación de los 100 millones que repartieron en los artistas. Todavía estamos esperando qué pasó con, con el Ministerio de Salud, eh, el caso de la jeringa, estamos esperando que... Todo eso. Dice que dotamos de equipos médicos, pruebas, camas y ventiladores y vacunas y seguro médico a los dominicanos. Lo del seguro médico era un asunto ya bastante viejo, presidente. El Senasa era una realidad cuando usted llegó al poder y usted lo sabe. Y eh, Fran Tejada puede llamarnos y dando datos de eso, eh, que sabe mucho de, de esa información. Dijo que, que en el país tenemos la menor tasa de letalidad eh, por COVID y entre los 10 con mayor población adulta vacunada en el mundo. Ahí dijo una mentira y una verdad. No es cierto que nosotros tengamos una tasa de letalidad baja, porque es que no están contando los muertos. Y si, nosotros, si no contamos la realidad de los muertos, entonces no podemos hablar de, de letalidad. Ahora sí, es cierto que tenemos la población con mayor la, la población adulta eh, con mayor número de vacunados entre los 10 del mundo, y eso sí, eso sí es cierto. Dice él, y aquí quiero ponerle ojo a esto, nos vimos obligados a endeudarnos para atender necesidades directas a la pandemia. Y dice, este endeudamiento no fue para francachela, para malgastar ni para ineficiencia. Ahora no lo fue. Me asustó ese discurso del presidente porque es lo mismo, el mismo disparate que dice Faride. No, antes, antes sí eran malos, ahora son buenos porque somos nosotros. Y luego vamos a hablar de, de eso, de lo que tiene que ver con, el, con, con la inversión del presupuesto. Dice que a diferencia del pasado, los préstamos de ahora son para salvar vidas. Dice que, la deuda que se están pagando deudas generadas por gestiones pasadas. Dice que el 60% de la deuda asumida ha sido para pagar compromisos de otros gobiernos. El pasado de hoy, un detalle muy importante que, es important que, que hay que resaltar. Dice el presidente, el pasado que hoy nos pide explicaciones es quien tiene que darla. No, señor presidente. Es un error usted hablar en ese tono y hay que tener cuidado con eso. Porque usted es el presidente de todos los dominicanos y cada uno de los dominicanos tiene el derecho, óigame bien, tiene el derecho de exigirle a usted explicaciones sobre todo. Este es un país democrático y de derecho. Esto aquí aquí ya no se aceptan las dictaduras ni las posiciones unilaterales. Tiene que tener cuidado como usted se maneja donde hay gente, donde hay gente en este país que escucha y que le lleva anotaciones. Habló de que el Producto Interno Bruto está creciendo en un 13%, eso es, es importante revisarlo. Dice que han, han duplicado las reservas internacionales en 12.600 millones de dólares, la más alta de la historia. Dice que somos el principal destino de Centroamérica, eh, la recuperación del turismo eso es cierto, las exportaciones han incrementado aquí un... Un desfase del presidente dijo que las exportaciones han incrementado un 34% respecto de los, de los 2020. Entonces estamos mal porque en el 2020 no estábamos exportando prácticamente nada porque todos los países estaban cerrados y prácticamente no había exportación. Hay que compararlo con el 2019, señor presidente, es lo ideal. Habló de que el aumento salarial va a garantizar mejor calidad de vida de los ciudadanos. Los ciudadanos ya luego podrán evaluar si eso es cierto o no. Dice que 500 mil dominicanos más, oye, he tomado, uh -huh. 500 mil dominicanos más reciben el doble en ayuda. Es decir, la tarjeta de solidaridad que le cambiaron el nombre a Supérate. Y dice que un total de 1.300.000 personas están recibiendo ayuda. Yo quisiera que alguien me llame, porque la información que yo tengo es que no está llegando esa ayuda. Entonces yo quisiera saber si es verdad o es mentira. Es que la propia directora del CIUBE lo dijo el fin de semana, que estaban desmontando el sistema. E, por entonces esto es una mentira. O sea, eh, o, o, o es un dato eh, incorrecto. ¿Se me viendo el tiempo? Pues sí. pasamos con Amado para seguir Gracias, Yerjan. Saludos a, Saludo a Francis. Saludos, Saludo, Saludo, Amado. Buenas sí. Amado. Sí. Ahí, Yerjan, amables ah, televidentes, a Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Y se agotó, lindo, sí, porque que salimos un poco tarde de la, no, yo de la transmisión especial. Así ah, es, sí, es cierto. O sea, que tú no de vas a opinar nada, Nord. pues ya tú opinaste todo lo que iba a decir. He opinado <risas> bastante. <risa> <risa> es ¿Eh, ¿eh, Ya lo opinó he, todo ya anoche. Un poco <risa> en el corte sí, que la gente lo ve en YouTube. Pero creo adelante, que, adelante. que falta, o le faltó al presidente, aunque habló de mis temas... Preferido. De preocupación, que son las alzas de los precios, no nos explica cómo... Dice que siente preocupación por eso también. Sí, pero que no nos explica qué hará. Y yo soy de los que cree que en un pedido de nueva nuevo periodo de excepcionalidad que está, está pidiendo sí. la extensión por 45 días, el Estado tiene unos poderes por encima del mercado, por encima de los derechos fundamentales que se limitan o puede limitarlo. No, Aunque pero él, él hizo, con el perdón tuyo, Francis, él hizo un planteamiento con relación a eso. Déjame leerte el, el pedacito sí. donde él habla del tema. Dice, pero hoy también quiero expresarles mi preocupación por el aumento de los precios de algunos de los productos de consumo básico, ah. debido a la salsa de las materias primas importadas que está afectando al mundo entero. Quiero que sepan que este gobierno está dedicando todo su esfuerzo a luchar contra esta situación, y que estamos asumiendo un costo aproximado de 400 millones de pesos semanales, es decir, 55 millones diarios, a contener el aumento del precio de los hidrocarburos. No para come que, la gente con es ahí. Sí, ahí no ahí, come la gente ya. con petróleo ni con esto. Se transporta. Se come con pollo. Eh. Se come con pollo, arroz, habichuelas. 80. Es decir. Con, eh, se coecen los alimentos con aceite, que es el que más eh, ha, ha sido uno de los referentes más funestos, porque nosotros producimos aceite. Aquí. ¿Quién va a pagar 6 mil millones de pesos? Entonces, eh, la costilla de cada uno. <risa> de que Mira, lo dejen así? Miren una cosa. Eh, otro aspecto que y reafirmó la valla tecnológica. Entre Haití y República Dominicana o en la protección de la frontera. Y la continuidad del sistema de transporte urbano interurbano a través del Monorriel, que demuestra que la, la aplicación de los elevados, de la fórmula para, para viabilizar el tránsito en Santo Domingo, sobre elevados, el mismo metro que ha dado. que aunque pese a todo lo que se quiera criticar creo que ha sido una de las obras que ha tenido una tasa de retorno más importante no eh, eh, mira está siendo refrendada por todos los gobiernos por todos los porque gobiernos porque Danilo lo amplió es la palabra. ha sido refrendada porque Danilo lo amplió y resulta que también el presidente Luis Abinader lo va a seguir ampliando de manera que es una obra refrendada por todos los gobiernos eso no hay es. discusión entonces en esa parte creo importantísimo que el presidente se involucre porque en poco tiempo la viabilidad en Santo Domingo será frustrante. La cantidad de vehículos que transitan, internos, pero también ciudadanos circulantes, que somos los que vamos, entramos, trabajamos, nos vamos, en, al final de la tarde. Oigan, usted puede, usted puede pensar todo, pero usted sabe lo que es que usted salga del propio Santo Domingo, del centro de Santo Domingo, hacia San Francisco de Macorís y estoy seguro que yo no termino de salir cuando ya está llegando alguien que salió en ese mismo momento de San Francisco a Santo Domingo, es decir, hay un trecho y un, y una, y un, y un retén prácticamente en esa ciudad que no es viable a la salida de las 5 de la tarde, tú salir para San Francisco, termino llegando a, la, a los alcarrizos estando ahí mismo en Santo Domingo para salir, y yo estoy seguro que sale alguien de San Francisco en el momento que yo empiezo a salir para acá, y él llega primero a Santo Domingo y yo todavía no he pasado los alcarrizos Eso está pasando para mí en Santo Domingo y eso es muy importante que el presidente lo haya tocado. Otro aspecto es que ha hablado de 12 reformas, incluyendo la de la... La la constitución, la, del, la constitución, ahí yo le hago una observación al presidente, en razón que no es necesario blindar ni tocar la Constitución para respetar lo que dice la propia Constitución en el, el sentido de la separación de los poderes. Falta un poquito de voluntad, de quienes tienen la responsabilidad que como usted, presidente, debe cumplir la Constitución, las leyes y hacerla cumplir al resto de los dominicanos porque usted ocupa el cargo principal de la República Dominicana. Entonces, ese tema de, quererse, de querer tocar siempre la Constitución para los planes, cuando la Constitución contiene todo lo necesario, termino diciendo que lo que ha debido de emplearse a fondo, que en su gestión, como es el gobierno del cambio, se pueda admitir y aprobar de una vez y por todas una ley que yo le voy a decir, más que la de vivienda, más que la de todo, porque depende mucho la transparencia y la participación ciudadana en las tomas de decisiones trascendentales. ¿Y usted sabe cuál es la ley? La ley de referéndum. Que es la base para concretar cualquier reforma o la base para concretar cualquier inversión importante que ella indique que se debe de tomar el favor del pueblo Correcto. cada vez que el gobierno se embarque en una situación, <coughs> vuelvo y repito, gracias, de importancia. De Muchas gracias. Miren, ¿Cómo es, Yerjan? Estoy de acuerdo ahí con la ley miren, de referendo. Miren, eh, el discurso, bueno... Eh, el discurso no era una rendición de cuentas, pero lo fue, aunque le cambiaron el nombre, decía como discurso de celebración del primer año algo así, había un en la, en la pantalla de la televisión sí. a, abajo a la derecha estaba descrito cuál era la actividad, pero bueno eh, no es la constitución no prohíbe que fuera del tiempo que ella plantea se haga un discurso de rendición de cuentas, la, la ley lo pone a cargo del presidente el 27 pero eso no quiere decir que si lo dice otro día, eh, pues sea inconstitucional, ni legal, ni mucho ah. menos. O sea que el presidente podía hacerlo sin mayores... E innovación. Sí, Él sí. siempre ha roto los esquemas sí. en su gestión. No me gusta inicio, no me gusta. Pero siempre es ante la asamblea. No me gusta el dispendio. El dispendio me refiero al hecho de que ese escenario costó un dinero. Si lo de los ministros costaron 17 millones de pesos... El lo de, de, el de el obra pública, pública costó 17 millones de pesos. Solo el de obra de pública pesos. 17 millones de pesos. Imagínense ustedes cuánto deberá haber costado el del presidente de la República. Eso es un dispendio, un dispendio en un país donde tenemos grandes, grandes problemas y una deuda social acumulada bastante amplia que no hemos cumplido y que tampoco se está en la línea de cumplir a cabalidad. Nosotros en todos los nuestros años de, de vida republicana, republicana no hemos acabado con un problema social de la República Dominicana, o sea, no hemos enfrentado ningún problema social de la república dominicana lo que quiere decir que nos hemos dedicado a remendar a ponerle parches y esos parches por supuesto en un momento dado se desprenden y cuando viene un gobierno nuevo que no es el gobierno que está a veces incluso de su propio partido el parche lo quitan para poner uno con el sello mío entonces eh, es un problema que nosotros tenemos desde el punto de vista institucional una cosa que yo noto en, el, en, el, en los discursos del presidente, sobre todo en este, en este discurso y en uno que dio después del 16 de agosto, es que el presidente eh, quiere just, justificar siempre su resiedumbre frente al país. Hoy le puedo decir que con este mismo orgullo, responsabilidad y pasión siguen intactos. Se refiere a la condición de político que llegó ahí eh, para hacer las cosas que en su cabeza eran las necesidades del país. Mi compromiso más fuerte que nunca y mi determinación para enfrentar los retos que tenemos por delante es inquebrantable. ¿Quién duda de eso? O sea, a menos que no se dé una circunstancia en la cual veamos que el presidente da marcha atrás en un tema, no hay por qué dudar de que eso sea así. Como les he dicho muchas veces, ni me canso ni me cansarán. O sea, es como una un ansia de, de, de, de justificarse ante el pueblo cuando en realidad a él nadie le ha cuestionado estos aspectos que son básicamente éticos y morales con relación a un presidente de la república. Eso me llama la atención, eso me llama la atención. Eh, ¿Qué podría ser? Bueno, quién sabe, quizás la situación de, la, de cómo llegó al poder, el hecho de que es un hombre joven, eh, todas esas cosas quizás pudieran provocar que él tenga que justificarse o justificar su resiedumbres, sus condiciones eh, frente al pueblo dominicano. Pero bueno, como decía ayer Jan, si uno desconstruye esto, hay cosas eh, que en realidad no son exactamente así. Hoy somos un referente a nivel mundial. ¿Referente de qué? Yo le pregunto al presidente de la República, dígame en qué somos un referente. La República Dominicana no ha invertido en temas importantes de una sociedad que crece cada día, de una sociedad que avanza cada día. No somos referentes ni siquiera en el turismo en la zona. Somos un referente en términos de que estamos junto con, pero no somos el número uno. Cuba en poco tiempo nos llevaba las millas. No sé cómo está el tema en Cuba, pero cuando Cuba abrió un tanto hacia el turismo eh, caribeño, Cuba comenzó a llevar, de hecho, el pleito nuestro es con Cuba. Y Colombia. y Colombia. Y Colombia. Pero entonces, no somos referentes en nada, señor presidente. Tenemos que trabajar para eso. Lo único que éramos referentes, y vuelvo y lo repito aquí, lo dije ayer o antes de ayer, era en el tema carcelario, cuando el presidente eh, Leonel Fernández eh, encareció al, a su procurador, a la Sazón Domínguez Brito, y luego... Nombra a un hombre de su entera confianza como era Radamés Jiménez y con un individuo de, de un gran empuje como era Roberto Santana en el, sistema, en el sistema carcelario, designado en el sistema carcelario. El nuevo modelo de gestión fue, du, fue duplicado, no referente, no referente. Los equipos dominicanos fueron a Panamá, fueron a Guatemala a montar el sistema. De hecho, la Escuela de Guatemala de Formación de los Vigilantes de Tratamiento Penitenciario, BTP, se llama Escuela Penitenciaria Roberto Santana. ¿Por qué? Porque ellos pusieron todo su empeño en que el sistema en Guatemala funcionara como nosotros. Pero en el tiempo se ha caído. O sea, ni siquiera hemos mantenido lo que nos dio la referencia a nivel eh, latinoamericano. Quiero rendir homenaje y mandar un afectuoso saludo a los profesionales de la salud. Esa, eso, eso fue una, un, magnífica, un, sí. un, un magnífico momento del discurso. Reconocerle a los médicos lo que han hecho por este país con el tema del COVID. Claro, hay un tema también aquí de, de ética y moral profesional, pero hay que reconocer que ha sido un esfuerzo conjunto bastante bueno. Eh, eh, aquí, eh, lo, lo que mencionó los datos muestran que estamos consiguiendo buenos resultados con relación al Producto Interno Bruto, no lo voy a mencionar porque ya eh, eh, Yerjan lo mencionó. Hoy también quiero expresarle mi preocupación por el aumento en los precios, bueno eso ya lo leíamos sí. y, y lo comentaba eh, eh, lo, lo, lo estaba comentando Francis, tomando en cuenta de que él habla de los combustibles eh, lo que no entiendo es como eh, uno de los uno de los ministros más celebrados, de acuerdo a unas encuestas que comenzaron uh -huh. a salir publicadas en Twitter, era. Ito eh, Bisonó, pero ven acá. Miren, hay, hay un detalle. <risa> Dame un momentito, okay. déjame un segundito, vamos para terminar. Dos puntos. Eh, para aumentar la capacidad de circulación, ya iniciamos el innovador proyecto Parque ATRD, un proyecto de crear parqueos en Santiago, Santo Domingo. Eso no nos va a resolver el problema. Al, al país, le va a resolver el problema y quizás ni siquiera totalmente a Santiago y la capital. Aquí lo que hay es que exigirle al que construya, que tiene que cumplir con la ley, por Dios. Sí. Que aquí hay gente construyendo, construyendo edificios. Ah, como del lugar, en el terrenito que tiene. Aquí hay gente construyendo edificios. Que no corresponden para ni dos plantas siquiera, porque Exacto. no dan para, para una marquesina, no dan. Entonces hay que exigirle lo que la ley dice, es llevarlo a su propia legalidad a los constructores. Muy de acuerdo. A los constructores, señores, el ayuntamiento tiene que ponerse en eso. Y si hay que tumbar un edificio, la Lo mitad tumben. de un edificio, túmbelo carajo, que para eso está la ley ahí. Y para eso hay justicia. Y el infractor es un infractor. Exactamente. Hoy y siempre. Exactamente, usted no le puede, usted no le puede pedir con permiso a un tipo que acaba de matar a alguien. Eh, eh, con permiso, yo lo voy a arrestar a usted. Cuse. No, no, no. No, ¿y por qué usted acaba de matar a una persona en flagante? lo Sáquelo de la sociedad. Exactamente. Jú, jú, júzguelo y condénelo. Miren. Mm, entonces. En la provincia Peravia tenemos avanzada la construcción. Ahí comenzó a hablar de las diferentes obras y, eh, eh, y dice que estamos eh, eh, con, construyendo la de San Francisco de Macorís, continuamos la construcción de la circunvalación. Eh. No se está construyendo, por lo menos en la zona de acá, de, de ahí de, de, de la Codal, no se ve... No, eh, están están focalizados en, en, en esta parte eh, pero Acá sí, sí se okay. está trabajando en la circunvalación bueno, la, en la la ahora bien de que se ve que hay una trocha que va a entrar lo, que, Yo de lo no que, que he sabido dónde que vamos nosotros a tomarla por de esta lo vía. que ustedes pueden estar seguro es y a la gente que le ponga atención Con a esto un, para que ya, en el ya, tiempo lo revise es de que no han dado un primer picazo aquí en nada por ejemplo el hospital estaba avanzado la circunvalación estaba iniciada entonces, eh, habló de 434 obras en el país y yo no he visto un solo primer Picasso de este gobierno. O sea, el inicio de una mira, obra. Mira, no hablo, que, es, escúchame. Es él francia, no está usando sí. pico, el palo. Eh, No habló de una construcción de una escuela. No habló, no habló de. habló de la infraestructura? ¿Cuál? ¿Cuál escuela? O sea, ¿no habló de una sola escuela? Ah, bueno, en específico, pero eh, habló de la, No del... habló del inicio, solamente... Oye, oye, entonces, las únicas obras nuevas... Francisco, <ríe> está aquí el discurso. Sí. La única obra nueva es lo del monoriel ¿m? y lo de una planta a gas eh, en, en Manzanillo. Manzanillo. Son las únicas obras nuevas. Después todo es... Ah, bueno, y, la, y la, la autopista del Ámbar que ya van dos veces que la anuncia. La anunció al principio y ahora la anunció de nuevo... Con una alianza público-privada. Entonces, son las únicas obras que habló, que habló de nuevo. Y un dato importante, oigan esto. Tenemos el videito, muchachos, para que la gente vea porque es qué hay que llevar anotaciones. Miren, cuando él anunció de la corrupción, le, le, le jugaron una pifia ahí a. Eh, una cucaramacra, le jugaron a él. Pónganme el video para que ustedes vean. Okay. Él habló de corrupción. Vamos a escucharlo que ustedes ven. Vamos a ver. El camino hacia un sistema de consecuencias ante el delito. Igual para todos es ya irreversible. Pero esto es solo el principio. Para que ustedes vean, ¿a qué te refieres? Cuando inicia el aplauso, él habló de corrupción irreversible para todo el mundo. O sea, el, el, el, el combate a la corrupción. Pongan ahí a, a, a quien le presentaron en primera plana. Ah, sí. Para que ustedes vean qué pifia, cuando yo veo esto, yo digo, porque es esto, a Macarrulla, sí, que bien. ayer fue tendencia. Miren a Macarrulla ahí al lado de la familia de Luis Abinader, sí. y ese señor le tumbó el discurso al presidente, porque inmediatamente terminó el presidente, yo soy un seguidor de las redes sociales y una vez veo la lo tendencia, noté, noté. y él era tendencia número uno por encima de todo. anoche Anoche, precisamente... Lo que significa que anoche, el pueblo le está anoche. reclamando a Lija Binader, tú estás hablando de transparencia, estás hablando de, de, de, de combate a la corrupción y tienes a una gente vinculado con una. Precisamente anoche, yo ¿Eh? lo comenté. Míralo ahí yo, al lado de. Vimos a Macarrulla en primer plano claro. en un momento del discurso. Y precisamente yo lo creo, yo lo creo así. Debieron ser. Pareciera que era prensa. No dirigida del gobierno, sino ¿Cómo, cómo, cómo no va a ser dirigida del gobierno si eso es una producción no, paga por el gobierno? Sí, si es paga por el gobierno y se, y se nota la normalidad cuando se va al escenario de la, del aplauso. Claro, está aparece él, es yo está inmediatamente el lo, lo dije yo, ¿qué es esto? Y, y saqué sí. ese cortecito y yo dije, no, pero aquí hay Mira, un problema. No, <risa> una, cosa que, me, una cosa que me preocupa del discurso, número uno. Aquí, hay, aquí hay una total... Aquí hay una total eh, eh, deseo, ¿no? Y se habla mucho de la independencia del Ministerio Público. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, no debiéramos de sentarnos a analizar si... Es conveniente y es prudente sacar al Ministerio Público de uno de los poderes y dejarlo suelto. ¿Lo vamos a elegir como se eligen a, lo, a los regidores, a los o alcaldes? A los, o a los, a, bueno, como hacen en Estados Unidos. ¿O lo, o lo, va, lo va a elegir el Consejo de, del, de, poder de, del Poder Judicial? Es una buena pregunta. ¿Debería sí. ser por concurso? ¿Debería ser? Sí, pero ¿quiénes conforman el concurso? Vamos a volver a lo mismo de las altas cortes. Vamos a volver a lo mismo de las altas cortes, señores. Miren... El sistema que se ha establecido. ¿Tú que, que como está? No, porque como está está bien. Ya. ¿Por qué? Porque lo único que tiene el presidente de la República es el procurador general de la República, que no es el jefe del Ministerio Público y que, haga lo, que, que puede hacer lo que le da la gana. Lo único que los miembros del Ministerio Público de Carrera tienen que hacer es elegir un buen consejo. Si eligen un buen consejo, el procurador eh, tiene la mano, las manos... Eh, tiene que tenerla relacionada a lo que ese consejo decida No puede hacer lo que le dé la gana Si sí, hay un buen consejo es decir, que Ahora, sea, Si son cheques eh, en blanco del procurador Ya es otra sea, cosa Es decir, estaría atado a su propio órgano Claro que sí Con la, con la impronta Del de ejercicio independiente Exactamente. A partir de su nombramiento El ejecutivo tiene solamente Solamente tiene eh, Ocho personas que son siete procuradores y el adjunto y el procurador que le competen a él nombrar. Después todos los otros son de carrera, todos los otros... Es, es, es. como parte contrapeso de... a esa designación, que eh, es el consejo es, bien conformado por miembros eh, del consejo, por miembros del Ministerio eh, Público. Exactamente. Si usted tiene, por ejemplo, un consejo como el, el consejo anter, anter, anter, a, a, a, a, antes de este, el anterior, el, el, el, el antepenúltimo, ¿no? Uh -huh. Eh, ese consejo al final eh, cometió una serie de desaguisados y voy a hablar por ejemplo eh, de, del ex procurador de Santiago, eh, Víctor, me olvidó el apellido de Víctor. Que se, de, de, tomaron una decisión. ¿Y ese que lo, que lo, No, que lo benefició a él. Ah, bueno. lo, lo, lo llevó como procurador de Santiago. Claro. El mismo consejo donde él era representante de lo los procuradores tomó una decisión de llevarlo a él como procurador de Santiago, que era abogado del Estado. Ahora y, y Kevin, que representaba a Kevin Marte, creo, que representaba a los fiscalizadores, se nombró fiscal en ese consejo. Eso fue una vagabundería que aceptó Domínguez Brito. Que vive miren, hablando de mucha miren, transparencia. Mira cómo terminó miren, Exactamente. Entonces, si usted tiene un consejo así, eso no sirve. Ahora, si usted tiene un buen consejo que pueda servir, como tú dices, de equilibrio, de, con, de, de contrapeso. contrapeso óyeme, el Ministerio Público no necesita que lo nombre otro sistema sí, que a lo mejor se corrompa. Es que nadie va a estar en contra del poder porque todo el mundo está jugando su, su moro ahí. No, si usted de carrera, si usted actúa correctamente, de acuerdo a lo que dice la norma. Oye. Si se conforma su fisonomía ideal, que, si se conforma una idea, Mira, si te, se idealiza una... Bueno, una, si tenemos un procurador oye. como Jan Alain, por ejemplo... No, pero que, mira, que que mira, mira era, esto, mira, eh, mira esto aquí. Yo tengo prueba aquí de algo que le hicieron a un atleta que no fue Jan Alain para que nos dejemos de cosas. Sí, pero y hay la, una eh, situación, pero hay eh, una situación, pero oye lo que pasa. Y no hay que la la oye lo que pasa. Esto es ahora. Hay niveles de consecuencia. Si esos niveles de consecuencia pues yo te voy a decir una cosa es lo mismo. No va a pasar la, nada. Con es, la, la, la, la, la es lo mismo que en la sociedad. En la sociedad tú no puedes hablar de que eh, estamos mal porque hay delincuentes. No. Todo el tiempo lo va a ver. Claro lo que, que tiene sí. que haber es gente que lo persiga. Lo someta y logre condena, punto. Miren. Eso mismo pasa con los fiscales que actúan mal. Una, siempre habrá un fiscal que actúen mal. Siempre. Una mentira. Lo único que si hay un, un, ¿cómo se llama? Una inspectoría bastante fuerte que pueda perseguirlo y, y, y, y, y sancionar las cosas que hicieron. Una preguntita, Amado, una, rapidito, una preguntita. A ¿Qué ver, pasó? Eh, eh, ¿Qué tú sabes de, la, de, lo, de lo que pasó en la, en la muerte aquí de la fortaleza? Un recluso muerto a tiros. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú tienes información? Bueno, ¿Le han dicho al pueblo? Eso es normal. ¿No va a pasar? No, no. Ahora mismo está normal, porque yo no he sabido nada. Oye, no. ¿por eso? Porque no se va a este hacer país, nada, porque ahí, es lo mismo. Ahí, ahí, esa es una, una muestra grave de la realidad de nuestras ah, cárceles. Ah, ¿y quién no está, al frente, no, público? Espérate ¿Quién está al frente de ministerio público? No, espérate que ¿Quién está al frente de la penitenciaría? Esa parte a mí, miren, esa parte a mí me... Miren, miren. una mentira de, de Abinader. ¿Mentira? Sí, una mentira. Dijo que inauguró el hospital de Bonao. Falso. Una, una posverdad Ese, no, no, es una mentira. Es una, una mentira. Ese hospital lo inauguró Danilo Medina. Lo, búsquelo. El hospital de Bonao lo, lo inauguró Danilo Medina y lo mencionó él. Búsquelo para que ustedes vean. Pero a lo mejor no es ese, es otro hospital. ¿Cuál hospital? Si además es un hospital, más de uno ¿cuál, ¿Cuál hospital? Que sé yo. Puede Porque haber más él, de él uno. dijo el nombre. Y algo <risa> importante, señores, para terminar. La reforma fiscal que viene zumbando, se lo dije desde el principio. Sí, pues sí viene sabe. reforma fiscal, la anunció el presidente ayer, el señor y, a, así que a, a, a vamos, a, a a la, a vamos a la pregunta del día.